¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Esta es la quinta entrega de ¿Qué no es coaching? ¿Sí? Eh, en, otros, en los videos anteriores explicaba que a través de incluso de las preguntas que más seguido me hacen las personas que no conocen coaching y se acercan o, o se contactan conmigo, digamos, como para poder entender de qué se va a tratar la conversación de coaching que vamos a tener, la sesión de coaching que vamos a tener, muchas veces traen así como ir desde la experiencia previa que ellos hayan tenido en otras ocasiones, en otras metodologías, en otras disciplinas. Eh, y a veces surgen esas confusiones. Entonces, en principio, eh, voy a tratar de como ir definiendo el coaching desde lo que no es. ¿sí? Entonces, en esta quinta entrega, ¿qué no es coaching? No es una ocasión para llamarle la atención a mi colaborador. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo... Eh, me consultás, me coordinamos un día, una hora para tener una sesión de coaching, una conversación de coaching. Es en referencia a alguien o tu relación personal o, o laboral con otra persona, con un colaborador tuyo. Eh, que el colaborador puede ser incluso a nivel laboral en tu casa mismo. ¿sí? Una tarea que vos tenés en tu casa y la compartís con otra persona, eh, otro un familiar, digamos. Hoy lo defino como colaborador. Eh, pero si es una persona con la cual vos contás para hacer una tarea en particular, ¿sí? Entonces, ¿qué no es? No es una ocasión para llamar la atención. O sea, ¿Qué no es coaching? No es una ocasión para llamar la atención a mi colaborador, o a tu colaborador en este caso. Eh, ¿Por qué esta distinción? Porque nosotros como coaches, como coaches profesionales en las conversaciones de coaching, yo tengo una conversación con mi cliente. Y lo que yo puedo, en donde yo puedo intervenir, si se quiere, desde la conversación, desde el diálogo, desde las preguntas, es lo que esta persona, mi cliente puntualmente, quien está sentado delante mío, en este caso sería por videoconferencia, eh, es lo que le pasa a la persona, a mi cliente, ¿sí? A vos, por ejemplo, ¿qué es lo que te está pasando a vos en relación o con tu relación con tu colaborador? Pero yo, yo con tu colaborador no voy a trabajar. Yo estoy trabajando con vos, yo estoy haciendo coaching, tenés una sesión, una conversación de coaching con vos o con mi cliente, si se quiere. ¿sí? Entonces las conversaciones de coaching, el coaching se trata de la relación entre el coach y el coachee, o el coach y el cliente, que el cliente nosotros le decimos coachee. ¿sí? Independientemente de si el tema que quiere trabajar, que quiere mejorar, superar o cambiar está en relación con otras personas, ¿sí? o incluso intervienen en sus decisiones otras personas. Eh, y nosotros, como coaches, te vuelvo a repetir, nos centramos y nos enfocamos en la persona que tenemos delante nuestro como cliente, como coachee, y qué le está pasando a esta persona, qué le está pasando a mi cliente, a mi coachee, en relación con el tema, en relación con los colaboradores, en relación con lo que esta persona traiga en la conversación, pero no es para que esta, la conversación de coaching sirva para que el cliente, mi, mi, mi coachee, mi cliente, tengan claro de cómo llamarle la atención o cómo, eh, no sé, eh, poner orden, eh, ordenarle algo de una forma en particular, no, no tiene que ver con el otro, tiene que ver con mi cliente. O vos, por ejemplo, tiene que ver con vos y lo que te pasa a vos con esa relación, lo que te pasa a vos con ese trabajo, con ese rol, con esa decisión o con lo que te esté pasando. ¿sí? Independientemente, vuelvo a repetirlo, de las personas que integren esa, ese momento, esa decisión, esa dificultad o ese cambio que vos quieras generar en vos. ¿sí? Entonces, en esta entrega, es que no es coaching, no es una ocasión para llamarle la atención a tu colaborador. ¿Sí? La otra semana vamos a, voy a estar compartiendo videos de qué sí es coaching. Esto, si querés, lo adelanto. Eh, es, es para ver cómo vos te llamas la atención a vos. ¿Sí? Las conversaciones de coaching se centran en la persona que toma coaching, en la persona que tiene su sesión de coaching, en la persona que tiene esa conversación de coaching con su coach profesional. Así que, bueno, espero te haya servido... Si es que todavía no has tenido, digamos, una conversación de coaching y todavía no entendés un poco o no entendés mucho de qué se trata, cómo es que se trabaja dentro de una conversación, una sesión de coaching, esto posiblemente te sirva para aclarar un poco de qué no es lo que va a pasar dentro de una conversación, dentro de una sesión de coaching. Así que espero te haya sido útil y que lo puedas aprovechar. Y esto incluso te anime a probar. Con Coaching es una poderosa metodología, una poderosa herramienta de trabajo para mejorar, cambiar o superar ciertas, eh, ciertos problemas, inconvenientes o aspectos de nuestras vidas que queremos cambiar, mejorar o superar. Así que bueno, espero entonces eh, en la próxima entrega poder aclarar un poquito más de qué no es Coaching y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.